Hemos vuelto, hemos vuelto con más noticias, hemos vuelto con más entrevistas, hemos vuelto con más ganas que nunca, porque todo esto tira para adelante. Efectivamente. A Rachel León, Íñigo A Rachel León, eh, hay un mensaje del Twitch que voy a leer ahora mismo, eh, porque la verdad es que es muy propicio, pero primero tienes que presentarle a. A Rachel León Gorka Villalba. A Rachel León, es que Garbuna. Y gracias a toda la gente que está en el chat, Íñigo. Antes de decir cualquier cosa, como siempre toca, es hora de empezar con energía, con potencia. ¿Cómo las clava, hijo de puta? O sea, es le la tenemos, ¡Hostia! Le tenemos que ¡Borja Arbosa! ¡Gracias por los siete meses! Le tenemos que meter en la radiofórmula. En fin, como decía aquí Neno, la voz de Borja, de Borja Arbosa, nuestro benefactor máximo, diría yo. Lleva siete meses suscrito al Twitch. Con Acaba de renovar ahora. Con diferencia, eh, la voz de Borja es perfecta para las carátulas, así que. Hoy en Gaming Room. Que no, no Ay, que no tengo ¿cómo el guión. Que te no tengo el guión. Comentaremos pillaste? las últimas noticias, incluyendo la salida del Horizon 2 Forbidden West y también el estreno de Crunchyroll en Nintendo Switch. También hablaremos sobre las declaraciones de una jugadora profesional de eSport y la nueva página web de Tesura. Y eh, por último, entrevistaremos a José Donaire, de, por Dios de Tesura, con quien comentaremos una sorpresa. Tengo... Una pedrada tal en la cabeza que un nombre. Eh, a ver, es, que es, es un poco, es un poco José complicado. José Donaire. José Donaire. Me, me, me, me provoca un chiste muy malo en la cabeza, así que eh, hoy dejarme hablar poquito, por favor, vamos para adelante. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Por cierto, no sé si lo he dicho alguna vez, pero este stream, eh, en general cuando emitimos en castellano, porque nos queda... Eh, pero este stream cuando emitimos en castellano, aquí abajo, mira, aquí abajo... Tiene subtítulos, si los queréis poner Si estáis, yo que sé, en el transporte público Y no nos podéis escuchar bien Podéis poner subtítulos, es una maravilla Y de hecho, transcribe lo que estoy diciendo Mira, puedo decir perro Y pone perro Y si digo pato pone pato Y si digo pata pone pata Y si digo Peta, pues no fuméis petas. ¿Y miren. si digo ayuda? <risa> ¿Ayuda? ¿Auxilio? Ayuda, socorro? socorro, me están matando. Ayuda. Eh, sí, pone, pone ayuda, pone ayuda. Efectivamente, pone ayuda. Lo estamos viendo, lo estamos estribeando. Me encanta. A Gaming Room. Me encanta. <risa> Bienvenidos a Gaming Room, esa es una muy buena frase. Eh, si estáis con nosotros hoy, ahora mismo, según estoy diciendo estas palabras a día 18 de febrero, eh, hoy se ha lanzado el Horizon 2 Forbidden West. No os preocupéis, ya no hay copias. Vamos a hacer una cu cuestión. Antes de nada, este programa va a tener varias referencias temporales muy sujetas Un poco a, sí. Hoy sí, a la vamos. actualidad porque eh, mm, estamos muy actuales a la vez, eh, muy faranduleros. Pero siendo muy actuales, tened en cuenta que eh, la gente normal... No escucha esto hasta el día 21. Vale. Así que hoy para la gente normal es el último día del sorteo. Hoy para la Por gente ejemplo. normal es el, es el último día del sorteo, Pero para nosotros quedan tres días. Es una cosa muy vosotros, rara. Vosotros vosotros esto, si lo estáis escuchando en el momento de salida, no en Twitch, no en el Patreon, lo estáis escuchando en el momento de salida en todos los medios, me encargaré muy mucho de que esto esté en YouTube para ese momento. Eh, Encárgate. Me encargaré muy mucho. Lo estáis escuchando esto. Si lo escucháis de salida, a eso de las 7 de la tarde, algo más a lo mejor, eh, de lunes Tenéis hasta hoy A las 12 de la noche Para participar A partir de mañana Eso no lo pone ningún sitio pero A bueno. partir de mañana nanai de la China Técnic Chavales Se os acaba el chollo Técnicamente Si en el tweet Ya pone que es día 22 Os jodéis eh, Básicamente Esto es hora española Eso es eh, Dicho esto Gaiska Gorka Petición Petición formato tiene que ser el pasado día da igual que el pasado día sea hoy vale pues el pasado el pasado día, el pasado 18. día 18 que no. para mí es hoy eh, <risa> se lanzó ha lanzado eh, lanza se, se retuerce con las paradojas temporales como, como, cuando, como cuando la gente hace presentaciones en política ah. y dice para todos todas todes vale pues eh, se lanzó ha lanzado lanza el origen de nuestro no hemos empezado más caóticos, eh. creo que ningún programa... No, no te lo... preocupes, no, preocupes, que luego nos toca meternos con una japonesa. ¡Eh! ¡Bien, bien, bien, bien! bien, bien, bien, bien. bien, <risa> bien. ¡Racismo en Game of Thrones. Sí, no, sé ¡No, si la racista es ella! ¡Discriminación en Game of Thrones. ¡Por favor, gracias! Venga. Eso es lo que pedía el público. Vamos a hablar, vamos a hablar del Horizon, por favor. <risa> Se ha lanzado se ha lanzado Voy a decir ha lanzado Porque es un, un mix entre ha Se ha lanzado sido. hace poco Y se lanzó hace mucho Entonces se ha lanzado El Horizon Forbidden West eh, ¿Qué es lo gracioso de todo esto? En Play 5 ya sabéis Que los juegos se han encarecido A inflación Os jodéis eh, Sale a 60 euros en Play 4 A 70 pavos en Play 5 La edición normal El juego Normal, de toda la vida. Luego tenemos la edición especial, eh, a 10 euros más en cada plataforma, y hay algunas otras ediciones más. ¿Qué es lo gracioso? La edición regalla, regalia, regala, depende de a quién le preguntes. Bueno, si me de... la regalas yo la compro. Eso es, es lo que digo yo, que es lo gracioso. Eh, ¿Cuánto sale la bromita? 270 pavos. Te preparo el café también, ¿no? Más le vale. Eh, 270 pavos independientemente de la, pl de la plataforma. Y diréis... ¿270? Bueno, a ver, dime qué tiene. Tiene el juego, la Steelcase, caja metálica, mini libro de arte, figura de Terromammut Regalia, el que podéis haber visto eh, posiblemente en los trailers y demás, en el primer trailer que salió. Pero si me lo regalías, ¿es gratis que o no. eh, no, La no, figura no. de Aloy también, no, y no te un mapita muy bonito de, del entorno, dos cartas, cartas, en plan, como, como, como las del Pokémon, cartas, pues lo mismo. Sí. <risa> eh, piezas de máquinas, así a saltos, eh, banda sonora digital, Comic digital y algún que otro cosmético objeto NFT, yo que sé, dentro del juego. ¿Eso del banda sonora digital es en plan... ¿Te un enlace a YouTube para escuchar la música no eh, No, no, no. Habitualmente lo que te dan es algún tipo de cassette, disco, lo que sea. Antes eran más cassettes, ahora suelen ser más discos. Eh, con, la, con la banda sonora, básicamente. Eh, ha puesto banda sonora digital, entonces claro. va a ser un zip que te bajes de Google Drive. O sea, <ríe> te lo digo. No yo la punto. última vez que compré un disco que fue este de hecho este de unos colegas, de unos colegas míos bueno colegas yo qué sé el bajista sí es colega mío que tocaron el otro día en el otro día <ríe> en el café ancho otro día eh, el otro se día. lo compré en el Kickstarter con una camiseta Kickstarter y descarga digital, sí, fue un zip de Google Drive O sea, es así qué guay Y el CD lo tengo inmaculado ya, sin Lo gracioso es, que, es que yo puedo entrar ahora mismo Al Spotify y pillar la del Horizon Zero Dawn Y poder hacer la misma con la del Forbidden West Así que, pff, ya ves tú, qué problema eh, entonces... Pero 270 270, ese es el problema, 270 Y, y tiene llegas, una caja de metal eh, Tú sabes puta. que habitualmente para, para, pues yo que sé, si y sorteas alguna que otra cosa que sea de un coste inferior, pues puedes llegar a sortear 2, 3, 5, 10, depende de lo que sea Vale, pues eh, PlayStation, al igual que hace unos meses cuando hicieron la presentación de, de un evento del State of Play, sortearon una Play 5 en, este, en un streaming que ya me estoy yendo un poco mal de no así en un streaming que se hizo el pasado día 17 jueves eh, se sorteó una edición regalia porque son 270 pavos pero realmente la pregunta importante la está haciendo Gorjar ahora mismo en el chat. ¿De qué va el juego? Que no te hace el café, coño. Eh... ¿Qué el juego? ¿De qué va el juego? ¿De qué va el juego? Es, es la secuela del Horizon. O sea, ya está. Es que no. Ah, <risa> vale. Eh, un resumen rápido. Horizon eh, eh, Zero One. Iba a decir por no. Ah, sí, tengo. dale, Horizon Zero Dawn es un juego basado en un futuro distópico en el cual la humanidad ha desaparecido. La va... humanidad ha muerto. La humanidad, tal y como la conocemos, ha desaparecido. Y solo queda. La una sociedad humanidad. ha muerto, la humanidad no. La sociedad ha muerto. Tal y como la conocemos. Eso sí. Claro, sí. Pero la humanidad no. Claro, claro, la humanidad sigue claro. existiendo. Y hay robots gigantes. Y ese Esa... trabajo, descubrir la, la verdad. Es, es un poco estúpido porque es una mezcla entre el futuro y el pasado. Es decir, eh, la, las máquinas han recuperado el control de la naturaleza, pero las máquinas son de formas eh, son de, forma de animales. No. Aún así, no, no, no han descubrí. sustituido a los animales. Los animales siguen existiendo. Tienes jabalíes, tienes zorros, tienes ya pavos está. por ahí. Ya está. Esto no, no, no. Espérate, espérate. Entonces, ¿cuál es la cosa? La civilización ha vuelto a organizarse de manera a lo antiguo. Es decir, ahora la gente se organiza por tribus, eh, hay guerras entre tribus, no sé, ese estilo de cosas. Es decir, eh, es un poco futuro distópico en el que la sociedad se organiza como lo hacía en el pasado. Y un mundo abierto. Y un mundo abierto tipo, muy potente tipo, mundo, y muy Un mundo abierto... Muchas funciones, muchas máquinas... Partes de rol, sí. por a quien interese. Sí, la cosa el tema de lo que podía llegar a parecerte repetitivo en la edición en la primera edición del juego, en la secuela se ha eliminado, el combate es mucho más intenso, a la historia le han dado gran relevancia y una de las cosas que suelen tener muchos juegos es el hecho de eh, misión secundaria, ve aquí, haces total, y luego no tiene ningún tipo de relevancia. Hasta ahora, todo lo que hemos visto en trailers, y esto te interesa a ti y Alba especialmente, todo lo que hemos visto en trailers son misiones secundarias. No se ha visto ni un solo minuto de metraje de la historia principal. No parece John Wick. No se ha visto ni un solo minuto de metraje de la historia principal. ¿Qué significa esto? Que tú ves las misiones secundarias y ya de por sí estás diciendo, coño, están interconectadas, obviamente, aquí está pasando esto, luego no te el veo esto y es obvio que está interconectado. Vale, pues las misiones. Son todas misiones secundarias. No hay ni un minuto de metraje de la historia principal. Lo cual es bastante interesante, la verdad. Eh, ¿Cuál es la cosa? Esto tiene varios eh, puntos mmm, adicionales Ya que lo he comentado antes Vamos a empezar por ahí eh, La presentación del pasado jueves 17 eh, Se hizo una presentación de evento especial Tal no sé qué Porque la noche, al, la noche siguiente eh, salió el juego eh, vino Nati Peluso Que hemos puesto una canción En el pre de Gaming Room Que se supone que es para el lanzamiento Porque Me simboliza, no simboliza muchas cosas Pero no puede simbolizar la, nada Si no entiendo lo que está diciendo La, la puedo poner de fondo de eh, hecho. No, no la pongas No la pongas que nos no no lo tira. que nos tiran No la pongas que nos lo tiran Si hablamos nosotros por encima No pasa nada Sí, de hecho sí que pasa <risa> De hecho sí que pasa Entonces Eso, es que... eh, <risa> eso una, una canción que ha sacado en plan Buah, sí, súper importante No sé qué y yo creo que más será la entrevista Porque la canción no tiene En absoluto nada que ver con el juego Pero bueno y también vino mi Michelle Jenner. Eh, ¿Sabes quién es Michelle Jenner, Íñigo? Sí, es una actriz, modelo... Que hizo... Que interpreta a ah, Sí, porque es actriz de doblaje. Porque, de hecho, su hermano... Creo que también es... David Jenner creo que también es actor de doblaje. Pero David Jenner era el que hacía... En la serie... Es que esta chica hizo una serie en la que hacía de algo... De una reina... Era la reina Isabel. sí. En, en, en Isabel, en la serie Isabel Michelle Jenner era Isabel y creo que su hermano era eh, algún tipo de su hermano, no sé todo bueno. me recuerda historias de clase <risa> <risa> todo, todo me recuerda historias Normal. yo escucho pues, Isabelita, me estaba pensando en de... Isabel Segunda es, sí, es, es, es que es Isabel que, es es que es Segunda por eso, es claro. claro, Carlismo ¿Eh? A ¿Eh? ¡Carlismo todo me recuerda a eso. También tengo una cosa, siguiendo la premisa Borja Arbosa, todo es historia. Todo es historia, todo todo tiene un trasfondo jurídico y todo es historia, ya todo está. Todo lo que ha pasado es Somos historia, historia. <risa> y todo lo que pasará es videncia. Es, es futuro. Eh, ¿Cuál es la cosa? Michelle Jenner vino y hizo unas pruebas de tiro con arco con una m, campeona olímpica de tiro de arco también. No es sé que qué. de hecho, Michelle Jenner, para Michelle. el papel de, de Isabel, se tuvo que preparar cosas como montar a caballo, qué tiro guay, con arco, qué esas guay. movidas. Pues no se acordaba de ello, la verdad. Eh, entonces, ¿cuál es la cosa? Un evento super guay todo, en el que era más que obvio, en plan, estaba muy catado, que querían darle especial relevancia a la mujer, más que nada porque son lo único que han aparecido. Entonces, eh, las presentadoras eran dos mujeres, eh, Nati Peluso, Michelle Jenner... Etc. Que, espérate, ¿qué acabas de decir? Acabo de decir que se le da especial relevancia a la mujer, porque el Horizon es uno de los juegos que más se tienen en cuenta a la hora de. Eh, cuando hacen las cosas especiales de. Sí, pe sé. Pero el Horizon no, no da especial relevancia a la mujer. La, la usa normal, no, no la hace, venga. Lo he dicho mal. La pero presencia menos, pero, que le da es la pero, pero no hace una presencia en plan. Este no, lo, lo usa como un protagonista más, sé, no, no sé, le da... Sé. Es en plan, la protagonista es mujer porque es mujer, ya está, no, no por no, nada no, más. No por... Mira, esto qué. en plan súper forzado. Vale, A sí, ver, sí, pero, pero digo yo que si sí, la protagonista es mujer, sí. han hecho una canción con sí. una artista que indiscutiblemente es eh, un bombazo de, de, de artista, sí. eh, no, tío, eh, pues, pues, pues ya está. Eh, sí, y, ya. Y, el, y el evento lo presentan dos presentadoras. sí. Pero luego a lo que me refiero es que todo lo que aparece, el no elemento todo yo, el rato no Yo no sé si eso es darle especial relevancia a la mujer o simplemente representar a la mujer ¿Sí? en la sociedad con el papel que tiene. Sí. ¿Ya está? O sea, Quiero dormir. No me refiero a eso. Lo que me refiero es eh, a que el, el Horizon, por mucho que no se haga especial focus, en plan no sea, vale, vamos a hacer superfortado. Siguiente noticia, que esté exclusivamente... quiero dormir. ¡No! ¡No! Eh, no vamos a hacer que sea súper forzado que esto es una oda a la mujer. No, pero sí que se utiliza el juego como tal por la sociedad como una oda a la mujer. Eso sí que es verdad. Eh, bueno, se, so se suele utilizar la so de esa manera. La sociedad puede hacer lo que quiere. Se suele utilizar Vivimos de esa manera. <risa> pero, <risa> eh, sí. Aparte de eso, tenemos otras dos cositas relacionadas con el Horizon. Eh, número uno, han sacado un set de Lego de 80 pavos, previsto para el 22 de mayo. Un set de 1222 piezas y pues obviamente una de ellas es la figura de Aloy eh, no, está, no está el precio convertido a euros, es que no sabemos si por la inflación aquí va a costar 1200 o va a seguir costando 80 euros eh, y bueno, el, ¿Cuántos el bolívares más o menos? ¿Con cuántos compro Venezuela? Eh, el, bolívar, el bolívar está ya bueno 5 que... ¿no? no claro es que le quitaron cinco seis ya está. cinco, cinco que manzanas, quitaron, patatas, cinco. no no le quitaron seis ceros hace como Aua. tres meses o algo así ¡Qué olor o sea que puede estar el país en unos 3 millones de bolívares que en realidad serían tres mil millones de bolívares eh, pero bueno qué guay eh, en serio. fin inflación Todo cuesta una eh, y bueno pues eso como como dato que el set va a ser de cuello largo el, el set va a ser de cuello largo entonces tú sabes lo que son los cuellos largos es Lego. muy bonito eh, podía ser de Terramamut? sí, pero es que no es la figura eh, ¿Qué coño es el, Terramamut? el Terramamut es el mamut que aparece en el, en el tráiler, que es un mamut eh, ¿Hecho de tierra? No, mamut es por el terrorífico eh, Es un mamut terrorífico Que tiene, que tiene encima la caseta, la caseta de los malos Literalmente lleva encima la caseta de los malos a los Ay, que les tienes siga, que ignorar y quemar spoiler, y pero más. siga Vale, eh, no, mejor que, que no Quemar eh, <ríe> Y lo último que tenemos ya como dato gracioso Y vais a entender por qué es gracioso La polémica por el pelo facial de Aloy Es decir, eh, estamos... ¡Oh, esto sí, ha, sí. esta ha sido una polémica de mierda! ¡Esto ha sido una polémica de mierda! ¿A qué ha surgido en Twitter? Ah, obviamente ha surgido Por Twitter. eso no tengo Twitter Entonces, ¿cuál es la cosa? Eh, creo que en Forza también ha salido algo En fin Tampoco eh, eh, me meto en esas páginas La cosa está en eh, Con la Play 5 Con la siguiente generación de consolas Con todo lo que está saliendo nuevo Las gráficas, etc Obviamente lo que se intenta conseguir En todos los juegos en general Que son AAA y demás Es que el realismo los pelos es el realismo. Que sí, Cristiano Ronaldo. Eh, se en el, el Red Dead Redemption 2, eh, una misión puede vamos, ser una mierda, pero al caballo le cambian el se, tamaño le de los cojones huevo. con el frío, efectivamente. Vamos, vamos a poner. Pero, eh, pero no lo ven. Pero no lo ven. La imagen, sí, estamos viendo la imagen de la noticia de Vandal. En la ah, es que, verdad que tenemos el, el, el overlay de tres En la que se señala como eh, esta muchacha, que si tú me dices que esta foto. Es una foto, yo te digo que seguramente sea una foto porque tiene de todo lo que puedes encontrar en la cara de una persona. Esa es la cosa. Eh, pues sí, también tiene pelitos. Tienen ¡Pelitos! Porque, porque sí. todas las personas tienen pelitos en la cara. Efectivamente. ...todo lo que hay... Íñigo yo ahora mismo tenemos más, pero aún así... ¿Cuántos sí, bueno. millones se han invertido en hacer eso en modelaje? De hecho, es que, un nivel estúpido... Pero es que ahora mismo lo más gracioso de todo esto... ...es que hacer esto cada día es más barato... ...gracias principalmente a Disney... ...porque como te hace 4 o 5 de estos al año... Pues ellos mismos van haciendo las herramientas, tú coges, se las pagas ¿Sí? y, las, y, y lo haces y ya está. ¿Cuál es la cosa? Eh, obviamente, Íñigo mismo lo ha dicho. Todos los humanos tienen pelo independientemente de su género, sexo o lo que quieras. Pero la polémica es Un que ha helicóptero sido... Apache también. Pero la, la polémica no, que que ha, que ha sido que, que tiene pelo en la cara. Sí, sí literalmente sí. ha sido eso. Entonces, eh, cuando se presentó el personaje, varios usuarios, especialmente uno, pero varios usuarios mencionaron su apariencia masculinizada y su ganancia de peso. Masculinizada. Sí, sí, sí. sí pero sí. bien que no se quejaron cuando el caballo le en los huevos, Y ¿eh? su ganancia de peso, así como el vello facial, que yo creo que es en, básicamente realismo. Eh, y de ese tweet salieron varios memes porque el, el pavo en cuestión venía y decía, no sé si estaba en portugués o algo en brasileño, y decía, brasileño. ¿alguien puede explicarme por qué Aloy tiene barba? A lo que salieron coñas como, ¿alguien puede explicarme por qué Ratchet tiene barba? O incluso, ¿alguien quiere explicarme por qué Kratos tiene barba? ¿Alguien me puede explicar por qué seguimos vivos? ¿La humanidad en general? La humanidad, ¿Cómo, cómo se, la humanidad en general, no sé cómo ha sobrevivido, la verdad, teniendo en cuenta que hay ventanas y te puedes tirar por ellos. <risa> tenemos cuchillos. Buena, buena porque... idea. No, no, por esta ventana no Entonces, te puedo pintar. Los memes existen, y de hecho esto salió hace bastante tiempo, pero es que aún así se ha, se ha hecho más, más relevante en eso. Eh, hubo un usuario que cogió la, la foto en cuestión y precisamente a esa apariencia masculinizada, es que es que lo pone entre comillas porque es que ya no sé qué coño decir, eh, masculinizada ya la ganancia de peso que alegaba, el pavo cogió y lo que hizo fue literalmente lo modificó de manera que pareciese un muñeco falso de Barbie. Y dijo, ah, no, es verdad, porque Aloy tiene que maquillarse para salir a pegarle a un mamut, ¿sabes? O, o, o, por supuesto, pero qué pensabas? Ironía absoluta, obviamente. ¿Pero qué Entonces, por supuesto, eh, vas a matar a alguien no, no, no, con tacones. Dice, dice, claro, dice, claro, es que dice el pavo que, o sea, básicamente estamos buscando el realismo para, pues, eso, que parezca más realista, que todo sea, y luego mismo te lo ha dicho, que parece una foto, y es que es verdad. Y dice, claro, es que en un futuro distópico en el que tienes que saber si puedes sobrevivir un día más, ¿cómo vas a salir sin ponerte pintalabios? Luego no me por sorprende favor. que salgan japonesas diciendo que los hombres... ¡No te adelantes de... a los hechos! te <risa> tengo ganas a esa. <risa> sé, sé que se las tienes. En fin, eh, terrible. O sea, esto es todo tan terrible que hasta esto se es, esto es la, absolutamente, la música porque... Esto es absolutamente estúpido. Hasta la música ha decidido tirarse por la ventana. Pasemos a un tema Hasta la música ha decidido tirarse por la Vamos a hablar del amigo de los niños Furbo de Nintendo. Oh Nintendo. Amigo de los niños. Ese amigo, ¿Amigo de los niños. Ese... amigo de las Que carteras. te clava 80 pavos por un remaster de un remaster de un remaster Shh. mal hecho. A amigo de los niños, no de los padres. Correcto. Vale, ah, vale, vale, vale, vale. Nintendo vale, vale. nunca ha dejado de ser esa empresa juguetera que te vende lo mismo de siempre un, un amigo que Nintendo, Nintendo nunca ha dejado oh, de ser oh, ahora, ahora que estoy en plan de anécdota este amigo este amigo yo solo tengo un amigo es eh, también tengo solo un amigo que es este ah, ah, ah, ah, no eh, <risa> has venido has venido chistoso este, Ese es el nivel de comedia que manejamos no es la <risa> media es viernes tío. este amigo me lo regalaron, amigo de los niños ricos, efectivamente, Borja. Este amigo me lo regalaron los mmm, compañeros del difunto podcast First Person Gamers. F. Básicamente, ¿sabéis por qué, no? ¿No? ¿Puedo decirlo? Sí. ¿Puedo, deci ¿puedo decirle mi palabra? Puedo decir lo que quieras. No sé, porque. No, no voy a decir. No, no, voy, a decir, porque... no voy a decir lo que nos van a decir. No, no, porque efectivamente, con la forma en la que está Luigi, parece que te lo puedes meter por el culo. Dicho esto. Es el criterio que tenía First Person Gamers a la hora de hacer regalos. Yo se lo agradezco y como todas las cosas que nos regalan, lo tenemos aquí en un sitio preferente. Eh, los plugs tienen otra forma. Eh, los plugs tienen muchas formas, querido sí, amigo. Pe sí, pero ninguna tiene forma de Luigi. Bueno, está claro que sí. Aquí. Lo nuevas has visto? experiencias. Aquí lo has visto. No. Dicho esto, el amigo de los niños, Ay, por Dios. Nintendo nuestro querido amigo que F es en el chat que, por que, FPG que, y que no, por Íñigo que los niños no ven este tipo de programas por favor Correcto. Eh, es esto es más 18 por algo <risa> esto, esto, Luigi, pero ¿por ya qué? no lo pone en el título no pero sigue siendo más 18 bueno Nintendo era amigo de los niños el, esa empresa juguetera maravillosa que sigue haciendo lo mismo de siempre Nintendo y nos sigue es una empresa Nintendo cobrar. Nintendo es una empresa que te agarra por los cojones con una cosita llamada nostalgia y, y tira de ellos hasta que te los consigue arrancar y luego te mete un Pikachu y luego cuando te los consigue arrancar te pone un Pikachu en la cara me, me, me ha gustado el comentario de Borja Los chistes de Íñigo son como la declaración de la renta A veces salen a devolver A devolver hostias eh, También eh, Yo solo pido que este año por favor me rescatéis de la, de la campaña de renta O sea, yo no voy a decir no, más solo por ese chiste te la comes yo no voy, Solo por ese chiste no, te no, la no, comes no, Yo no voy a decir más, pero si veis que para... A, a, a mayo estoy medio calvo y con ganas de tirarme de la ventana que tiene rejas. Pero eso es lo habitual. Bueno, entonces blade llegará, el 3 <risa> llegará en septiembre de este año. ¡Vamos! A ver, ya, el, vamos pan en, el pan nuestro de cada día, como diría el señor Jesucristo, son los chistes malos... Y desvariar. Y desvariar. Sí, pero las ganas de morirse... Las ganas de morirse, por, por las bien, ganas de morirse pueden robar como nosotros en este podcast. Bien, vamos con Nintendo. Ha hecho un Nintendo Direct maravilloso de 40 minutos. Nadie sabe por qué ha sido de 40 minutos. Porque son tontos. No tenían contenido realmente ¿Son para Nintendo. Esto. Son Nintendo. Eh, nos venden el doble por el 4% de precio. Porque son Nintendo, efectivamente. Me estás, me estás recordando el... gm 3, g 4. Y de... gm te... 3, para 4. <risa> Gracias. Bien. Eh... Entre, entre otras cosas, presentaron el pasado día 9, Xenoblade 3, que llegará en septiembre de este año. Sí, Borja, la actualización de Cyberpunk sí que entra en el guión, danos rato. Danos tiempo. Pero no hace falta que le respondas en medio de mi noticia, por lo favor. Lo hago. Cállate. Primero, primero da aquí. igual, si, Nintendo, si Nintendo, da igual. Sin Nintendo da igual. Voy a empezar a Si Nintendo da igual. Voy a empezar a botearte. A por culo. Pues habla pues por tu micro. Perfecto. Este es el chiste que yo estaba buscando. Entonces. Xenoblade 3... Septiembre de este año, ¿vale? Xenoblade, un juego de pegar hostias con una espada así de gorda. Siguiente. No ninja, Siguiente. Sí. Mario Strikers Battle League Football. ¿no? ¿Por qué? Se insisten en ponerle nombres largos. O Mario Furbo para los amigos. Mario Furbo para los amigos. Mario FIFA. Mario Furbo. No, ¿eso, eso qué hace ahí? No, no, no, no, no, no, <risa> eh, no, no, Aquí hay un paréntesis. Es, que, es que me cago en mi puta desgracia. ¿Por qué está ahí puesto eso? Eh, bueno, fuera, Mario, ya Mario está. Furbo se lanzará el 10, de, 10 sí. de junio. Será un 5 contra 5. Perfect. Estilo FIFA. Perfecto. Con patadas voladoras. Perfecto. Fire Emblem Warriors 3 Hopes. O sea, los, los nombres de cinco palabras están mal. Bueno, no, no, no. Si sí, ¿sí, prefieres te recuerdo el cómo se llamaba esta mierda. El El, el Kingdom, de Hearts Kingdom Hearts VS 1.2 sí. HD Cloud Gaming de, Remaster 4K no no, no, no, H eh, la, la, de No <risa> más Nintendo Switch Sports, un juego nuevo entre comillas, que llegará el 29 de abril, que este fin de semana ha estado en Beta, para seleccionada, medio pública, medio no Que básicamente es el Wii Sports para la Nintendo Switch No van a conseguir el mismo éxito ni de ni coña Ni de coña porque el Wii Sports venía con cada una de las 124 millones de consolas que vendió Nintendo con su Nintendo Wii Creo que el Wii Sports es el juego más jugado de todo el mundo Va a haber también ¿Eh? un DLC para sí. Mario Kart 8 Deluxe Siguiente. Con nuevos circuitos Es Splatoon 3 que va a llegar en verano de este Siguiente. año También llega una cosa llamada ¿Sí, ¿no? Life Alive Que no tengo ni puta idea de qué es eso Live Alive ¿De qué dudas, no? Ni idea y no, también... es, esto, no es, esto no es jabotel y Mucho también presentaron una demo de Project Triangle. Y dicho esto, nuevo de últimos que cambiaron el nombre del juego. Y dicho esto, solo tengo una cosa más que decir, que es que como no hay subs de máximo nivel, Borja Arbosa no me puede censurar. Gracias y buenas tardes. Las ventas de PlayStation no, 5. Otro. Ah, eh, vamos, vamos a poner las recompensas de Twitch. No os preocupéis, Íñigo. Tendrás una recompensa que sea censurarte. <risa> Ni de coña. Sí. Ni de sí. coña, porque como me censuréis. Sí. ¿Sabes qué pasa cuando me censuráis? Que la música se va, la cámara deja de funcionar. ¿O me piro? La cámara sigue funcionando. Bueno, pero la cámara puede dejar de funcionar. Mira, la cámara deja de funcionar, ya está. Ya dejó de funcionar. El, stream, por culo. el streaming sigue funcionando. En mi, en mi streaming la cámara sigue funcionando. Sí, durante. Sí, qué guay. Recargar, eh, Vale, eh. las ventas. Dame, dame música. Claro que. No, Dame no. música. No, no, porque dame la música, música. no viene, las la música. tiene copyright. Íñigo, dame música. Esta música no tiene copyright. La música también se ha ido. Ha dicho dame música o te la pongo en el micro. Que ya hay. Ya está. Eh, las ventas de PlayStation 5 duplicarán a las de Xbox Series X y S juntas Sí, suena turbio Pero es que Microsoft, con tanta potencia al Game Pass Solo está dando relevancia a los ordenadores Conclusión, eh, Sony dice, wey, es mi momento Entonces, ¿quién ha hecho este análisis? Porque no es, no es un esto va a pasar Es un eh, esto, eh, esperamos que pase eh, No, no exactamente Te explico por qué Está pasando Efectivamente, esa es, esa es la terminología correcta. Ha venido una empresita llamada Ampera Análisis y ha hecho sus análisis y ha, de, ha descrito que... Ampera Análisis Ampere ha hecho... Ampera Análisis. Ha hecho análisis. Bien. Lo gracioso es que han dicho que en lo que va de año Microsoft ha vendido hasta la fecha 1,31 millones de consolas de espera, series, espera, 2X, espera, S, espera. y Sony 2,83 millones. ¿Eusca Digital ha hecho cosas digitales? Sí. Bien. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la cosa? Espera, espera, espera. ¿Pas que el abogado has hecho cosas de abogados? Borja, ¿has hecho cosas de abogados? No, no está en tiempo real así que nos tardará en Bueno, da igual. Responder. Eh, ¿Cuál es la espera, cosa? Espera, espera, espera, espera No puedes parar, por favor eh, ¿Amazon no, no, no, no. ha explotado gente? ¿Amazon ha, <risa> hecho, ¿Amazon ha hecho cosas turbias con sus trabajadores? Eh, estamos en Twitch que pertenece a Amazon Perfecto. No podemos responder a esa pregunta Perfecto Mierda ¡Baneados! ¡Amazon tu... <risa> <risa> no, no, venga! No, en, en, ¿eh? en esta casa nos banean cada 5 minutos eh, ¿Cuál es la cosa? Los datos de Ampere han dicho en el primer trimestre de año que yo sepa, a día de hoy para vosotros es 21 de febrero. A ver, perdón, Ay, perdón, a... perdón, intervengo, intervengo, tengo que intervenir. ¿Qué es primer trimestre legal? Que dan cuatro días primer para...? primer trimestre fiscal... de ¡Borja, año... ven aquí! No, primer... Eso, eso, esto lo explico yo. El primer trimestre fiscal del año fiscal estadounidense. El año fiscal estadounidense comienza en octubre. O sea, octubre, noviembre y diciembre son el primer trimestre fiscal de 2000. 22 este Vale, pues en el primer entonces, trimestre entonces quedan 4 días para estren en el estreno del de, de Ring. Efectivamente. What? ¿Qué? ¿Quedan 4 días? Sí, quedan 4 días, lo has hecho bien, efectivamente, sí quedan cuatro días. What? Y quedan menos 3 días para el estreno del Horizon Forbidden West. Eh, ¿cuál es la? Entendiendo Efectivamente. Yo tampoco. Eh, entonces, ¿cuál es la cosa? Eh, pues en el primer trimestre fiscal ha pasado esto. Entonces, eh, eh, el duplicado es obvio. ¿Cuál es la cosa? Que ha venido Sony ya uno se ha dicho, hmm. Somos sí. la consola más vendida en el, en el primer trimestre fiscal de 2022. Pero no estamos contentos. ¿Por qué? Porque Switch en ese periodo ha vendido 5,86 millones de consolas. En su primer trimestre fiscal. Conclusión. Sony no está contenta. Eh, ¿Qué es lo gracioso? Que con Xbox One esta duplicación potente ya había pasado. Pero se espera que gracias al Game Pass y a sistemas y demás... Esto, ¿Y la cambie. María? esto cambie. ¿Va a cambiar? No. ¿Por qué? Porque el Game Pass está enfocado a jugar en ordenador. Porque en una Xbox Series S. No me voy a comprar la consola para simplemente jugar en la nube, porque no tiene sentido. O sea, no. Eso ya lo comentamos en su momento y decidimos que no. ¿Cuál es la cosa? ¿Debería volver la guerra de consolas? nunca, ¿Eh? ¿Nunca hubo una real guerra siempre de consolas. Siempre ha habido... Entre las una, empresas? Siempre ha habido... Entre las guerra? empresas... No, no, no, no. no, no. He dicho una guerra de consolas, no una guerra de empresas. Las empresas siempre se han llevado que te cagas, pero los usuarios siempre se han llevado de culo. Que dos países estén peleándose porque... No, Xbox Ucrania. no... No, yo quiero a mi Putin. Eh, Íñigo, sí, ¿qué opinas de la guerra de consolas? La guerra de consolas, eh, básicamente, ya no existe. Es decir, La guerra de consolas siempre ha existido y siempre ha existido. No, ya no, no, existe. No, no, no La guerra de consolas existía cuando tenías eh, cuatro o cinco actores potentes que realmente estaban mmm, dándose de hostias por, por un mercado. Ma ahora Mario mismo, o Sega, que... Sega y Nintendo. Ahora, ahora no. mismo lo que existe es un oligopolio. Sonic ¿Por, qué? ¿Por no. qué existe un oligopolio? Porque Nintendo juega a su juego y nadie quiere jugar a su juego. Por lo tanto, ellos se comen un mercado muy importante que es el del jugador casual, básicamente. Y el resto está repartido entre dos empresas que vimos el programa anterior que juegan a ser enemigos pero que tienen que llevarse bien. Entonces, al final, esto en la práctica es un oligopolio porque cuando suben los precios, los suben los dos. Cuando bajan los precios, los bajan los dos. Cuando hay eh, online gratis para todos, es en las dos. Cuando hay subidas de sus suscripciones... Eh, eh, lo hacen los dos mm. amigos eh, sí, pero con, no. las consolas están en un mercado absolutamente cerrado y luego sí, PC. No. no estoy hablando de eso hace muchos años cuando los inicios de los videojuegos la guerra estaba entre Sonic y Mario estaba entre Sega y Nintendo siempre lo ha estado eh, ahí cuando los inicios de los videojuegos la guerra solía estar entre Atari Nintendo por ahí en medio y una cosa que Yo se tengo, llamaba amiga y una cosa que se llamaba amigador que era un ordenador pero no era un ordenador y luego estaba IBM por medio. Porque sí, pero, vale. los ordenadores también vale. tenían un componente muy importante de juego. en Sobre todo en la época de los 80. Yo te estoy diciendo cuando se empezó a consolidar el mundo de los videojuegos. Car caramelo, yo tengo suficiente con las guerras carlistas. Aún así, ¿qué, cuando, se se pensó, cuando se empezó cuando se pensó a consolidar el, el tema de los videojuegos. La batalla obvia era Sonic Mario. A día de hoy ya esa batalla no existe. A día de hoy ya no. Pero yo no te estoy hablando de guerras de consolas, ojo, de empresas. Que es lo que has And dicho de... tú. De vale, subida de suscripciones y demás. Yo te estoy hablando de usuarios. Claro. Es que el chiste se te cuenta solo. La guerra de Sonic Mario es de los 90 ya. y la consolidación. La consolidación. Y ten en cuenta que la, los que la... se pelean son los mismos que dicen que. Eh, ¿Cómo se llama la, la de. ¡Olvídate de la japonesa! No, ¡Olvídate no, no, de no. ella! ¡Olvídate de ella! Son los mismos que dicen que Aloy está masculinizada ah, porque vale. ha ganado peso y tiene pelos. Son los mismos, Carmona. Clase, ¡Orangutanes! Tu clase son orangutanes. Lo son. Y los quiero. Qué bonito. Eh, aún así, la, la guerra de consolas es algo que ha existido siempre en mayor o menor medida y seguirá existiendo pero, pero, pero, mientras pero, haya Pero, qué, pero ¿qué relevancia tiene la guerra de consolas con esto? Eh, bueno, precisamente sí, en eso. Estamos hablando de esto, precisamente ¿vale? Precisamente en eso. Pero quiero decir: eh, es, que, es que al final solo hay dos sistemas. ¿Qué guerra hay aquí? Es que precisamente como, como precisamente bueno. eso. O sea, o eres de Burger King o eres de McDonald's. Esto es lo mismo. Pues no sé qué hacer. ¿Y Burger King y McDonald's tú dirías que tienen abierta la guerra de la hamburguesa? No, pero si la guerra de la de, comida rápida ni, eh, americana ni original. Ni de coña, ni de coña. Primero, porque en la guerra de la comida rápida original te estás olvidando de tres o cuatro KFC, actores KFC, Nintendo. No. no ¿Y no. Subway qué es? Subway no tiene tal nivel. Dominos. O sea, espera, espera, Sin perdón, puntaditos. perdón, perdón, perdón. Para un segundo. Acaba de decir con sus santos cojones que la empresa que tiene más franquiciados en todo el mundo, Subway Incorporated está fuera de la guerra de la comida rápida. España? Tócate los cojones, macho. ¿No tienes ni puta idea de ciertas cosas, amigo? Eh, no. Es que no hagas para los que no son. ¿No? ¿Es que no? ¿No? ¿No? <risa> Se ha quedado guajado ahora mismo. <risa> Pues nada Amigo, es que para comparar ciertas cosas hay que saber un poco Es que no, no hay una guerra abierta de consolas ahora mismo es que, que no estoy, es que tú estás hablando de las empresas No estoy hablando de las no, empresas, de estoy hablando de los usuarios entre usuarios. Pero, pero los usuarios son efectivamente, como ha dicho Villalba Una panda de orangutanes que muchas veces no saben ni lo que quieren ni lo que opinan porque están en la histeria pues o sea, esa banda de usuarios es... son los que compran las consolas y hacen que no. estas cifras sean estas so, cifras so, so son so cuatro gatos que quitan mucho ¿Es, lo que ha... es la gente que hace que estas cifras sean estas cifras no no no no no No, no, no, los, porque... no, no digas que el 90% lo hace cuando son un 5% no son un 5%, mucho, nunca, han no, un 5%. No, sí. nunca han sido un 5% nunca han sido un 5% a a una persona que tiene una xbox y no te va a decir guay putos los de playstation los veo uno por la calle y lo pateo hombre es que no. si vas a donde una pues no yo tengo PlayStation y yo digo, what, ese tiene Xbox, se voy a una paliza. Pero es que como yo, la gran mayoría de gente normal con dos neuronas. No. Sí. No. no. Que no, ¿Que, que, que no que, es porque que, tú comas que, McDonald's te, vas a pegar a una que, paliza o de Burger King. Que, que te estás inventando una guerra. <risa> que no me estoy Ahí inventando está. nada. <risa> que es que esto es... La con... guerra de consolas es mainstream, ya ha sido mainstream siempre. Que no. era, era, era, era, era, era. cuando es... la, la publicidad muy agresiva estaba... Pero eso es en los 90. Claro, era cuando las bajadas de precios eran agresivas. Estamos en, en 2022 eh, Se ¿cómo? reaviva cada vez que sale una nueva consola De ambas no, generaciones no, no, la, la de no. Playstation 3 ya estuvo muy muerta esa guerra Y la de Playstation 4 ya no hubo guerra Sí, es que... sí que hubo, sí que, hubo guerra. O sea, en cada que hubo guerra En cada generación hay un ganador y un perdedor Pero es que no hay no, no estoy hay mucho hablando de cifras. Más. No estoy hablando de no cifras No hay mucho más En la guerra de consolas nunca se habla de cifras entonces, ¿de se qué habla, se habla? Siempre se habla de juegos. De argumentos... Que está más chula la película que tiene lucecitas. Claro, de argumentos idiotas, de orangutanes que hacen mucho ruido en Twitter. Siempre se habla de juegos en las guerras de consolas. Entre los exclusivos de, de Playstation, ¿de el Halo de, del Xbox. Los siempre. exclusivos de Play, Ahora mismo los exclusivos de PlayStation que produce Microsoft y los exclusivos de Microsoft que produce Play, PlayStation, no me jodas. Coño, hey, o sea, la compra de Activision está de, hace dos días. Claro, ¿de qué guerra vamos a hablar si es que a partir de ahora lo único que hay son dos monstruos que están comprando sí, la tostada sí, entre ellos? Eso sí y joder. Es que es. Eso no lleva siendo así. Siga la noticia que Borja Arbosa está esperando eh, sí, Lo que sí, te sí, iba o a sea, decir es que ha dicho Borja justo No habrá una guerra como tal, pero sí que es cierto Que el usuario o gamer tiene que optar entre los ecosistemas Obviamente claro, te puedes comprar Una claro, Play 5 y una Xbox pues, Series X Sí, pero aún así siempre suele haber Un DG, un tiende a una de las dos no, claro, puede, pero no es... puedes, no tienes tanto dinero, es imposible Por eso te he dicho que hay un deje a una de las dos O sea, pero que no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que hay gente que viene y te dice Mira, tengo mi colección y tiene una Play 1, una Play 2, una Play 3, una Play 4 sí, pero, o una Play 1, Play 3, Play 5, pero yo que actualmente Xbox no tiene... Xbox, todos los juegos de Xbox están en mi ordenador No tiene una sí, base claro, claro, porque Microsoft Claro, porque obviamente Microsoft No, pero, pero vamos a ver, hay otra cuestión lo que está hablando Borja es efectivamente lo que yo decía de un oligopolio, tienes que elegir entre uno u otro porque en el mercado no hay más opciones que esas, igual si consideras el Steam Deck una consola, pues igual puedes expandir Pero Steam Deck más. sigue siendo Microsoft, sigue siendo... No. no Como me Steam va diciendo, Borja está esperando Steam, Steam un con Windows, si no me equivoco. Sí, pero una cosa es que funcione con... No, no funciona con Windows, funciona con una versión de Linux un poco chunga que todavía no se ha publicado. Pero tú tienes Steam y tienes tus cosas. Pero tienes Steam. Entonces vas a poder Entonces, jugar a los juegos de consideres el Steam Deck como una consola, no. que lo dudaría bastante, no. tienes dos consolas y tienes dos ecosistemas. Punto. Y luego está Nintendo aparte. Y no hay, y no hay nada más. Entonces, ¿eso qué es en mi, en mi mundo? Pues, pues un puto oligopolio. Pues ¿verdad? ya os preguntaremos en Twitter a ver si opináis que la guerra de consolas ha desaparecido o si sigue activa. Haz una encuesta, toma por culo. Borja, Borja, no nos reportes, vale Vas a tener que esperar un poco para el Cyberpunk Pero lo vas a tener, no te preocupes Nos, nos está básicamente marcando todo este programa Básicamente el el programa eh... nos lo marca el Villalba, uno... ¿qué ha pasado con Crunchyroll? Que está de nuevo en Twitch eh, ah, Vale, ha aparecido en, en Twitch? Twitch Ya está, ya puede estar ¿Qué, en ¿qué Twitch, Twitch. ¿Qué twitch? It, uh, switch, Switch. ¿Por qué te digo que te las las noticias antes de empezar el programa? ¿Por qué te he que he dormido menos de cinco horas? Me da igual te he dicho que te las las noticias. <risa> ¿Por qué estáis limpiando vuestros trapos sucios en directo? Es que yo no lo entiendo. ¿verdad? ¿Qué ha pasado con Crunchyroll? Está disponible en la Switch, en la Nintendo, la uh lo digo yo no lo digo yo Crunchyroll ya está disponible en Switch de manera completamente gratuita que es la plataforma aún así te vas a comer 400 anuncios sí vas a tener mazo problemas sí no. conclusión paga no tiene anuncios eh, tiene anuncios, ¿La versión, la, versión tiene anuncios? No hay la versión gratuita tiene anuncios la versión gratuita tiene anuncios la versión gratuita tiene anuncios tiene las funciones habituales de Crunchyroll eh, su al lado offline Por ejemplo Que es obviamente En la función de pago Incluye una prueba gratuita Por si os interesa De 14 días En la que no tenéis anuncios Podéis descargar cosas Etc, etc eh, ¿Qué es el, el dato importante? Nintendo adquirió Crunchy En 2020 ¿Por qué estamos en 2022 Y sacan la aplicación Para Switch? Ahora No lo sé Pregúntaselo a Nintendo De todas maneras <risa> También se En fin Nintendo sabe. De todas maneras También se espera Que se incluya eh, Crunchyroll Como aplicación descargable En la suscripción A PlayStation Plus Ojo, no es como la Switch. La Switch automáticamente solo por tener una Switch, ahí la tienes. De la otra, en Play, se espera que con la suscripción a Plus, es decir, paga, puedes descargar Crunchy. ¿Que me parece estúpido? Sí. ¿Que puedes entrar también por el navegador de Play a Crunchy? También. ¿Que puedes coger el móvil, buscarlo y ya está? También. Eh, entonces, eh, Sony, aprende a hacer cosas, tío, que te ganan. <risa> Yo creo que con eso lo, tenemos, lo tenemos bastante resumido. ¿Quién? Tuya. Mía. Tesura anuncia su página web. El publisher de Indies es especializado en ediciones físicas ha presentado una nueva página web muy bonita donde nos cuentan todo lo que hacen con sus acercades, sus contactos, sus eh, estrenos eh, como títulos que no tengo ahora mismo... A mano Como FNAF que... Security Breach o Summer in Guys, que se conoce todos, pero no me los ha puesto en el guión. Pero, pero, pero, para hablarnos de esto Esta debería haber sido la última porque, Para darle paso, sí pero Porque no es que... esto es un paso estupendo Así que vamos con la siguiente noticia rápida Nueva temporada de Overwatch League y Overwatch 2 El 5 de mayo, si usted quiere aumentar un poquito la información no, no, es que sale esto el 5 de, de mayo, Sí, no sé, pone el 5 de mayo así, Claro, porque hay datos Te pongo los verbos, sale el 5 de mayo, es La quinta temporada de la liga No, es... no hace falta verbos, lee se... El lanzamiento de Overwatch 2 Se plantea en principio para el 2023 Tras habernos anunciado durante cuatro años Tiene... Uh... Un nuevo modo, 5 contra 5 Y ya está, déjalo sí. y y Overwatch 2 llegará a todas las plataformas en las que actualmente está disponible Overwatch ¡Qué bonito! Tras qué haber bien. esperado tanto tiempo, finalmente dicen Venga, vamos a dar algo para el año que viene ¿Te venderán el mismo juego? Eh, sí, pero yo qué sé, a lo mejor Widowmaker tiene más píxeles Venga, Cyberpunk que si no Borja se va a poner mucho ¡Borja, peligroso. toma, Cyberpunk Cyberpunk empieza, dale Está Ciberpunk? en azul Ah, que ha! <laughs> Cyberpunk 2077 ahora permite recibir nudes de nuestros intereses románticos. En la actualización 1.5 del juego, además de eliminar errores, se añade la posibilidad de recibir fotos picantes de nuestros intereses dentro del juego. En la red social Reddit, como no, ya están creando foros para compartir estas imágenes y para que os podáis hacer un montón de pajas patrocinadas por Cyberpunk. El Cyberpunk estará roto, pero podéis tener nudes. Yo me pregunto una cosa, guys, Carmona. Dime. ¿Por qué me redactas a mí las noticias como se las tienes que redactar? Porque esa noticia era suya y me la he tenido que cambiar en último minuto. Es que eh, me fin. pones a mí ¿Te pongo, eh, te enviar pongo nudes el, en un videojuego el, el video. report, Pero, pero eh, si luego tampoco tenés las noticias, ¿qué más te El reporte está llegando porque efectivamente Borja Arbosa considera que esto... Hemos sido <risa> engañados. Pongo para una noticia <risa> rápida. Bueno, Entonces, vamos a terminar, vamos a terminar vamos, con los vamos, va, vamos a intentar Vamos a terminar por todo lo alto No, no, perdón Vamos a intentar mantener la compostura la siguiente noticia Porque, hostia, hostia. porque si llevamos Sabes que no podemos. un programa Que wow. podrían censurarnos La mitad <risa> Borja, la Borja, quédate, noticia, porfa Vamos. Borja, esto... quédate, porfa, que esto te interesa Esto es la vergüenza eh, Vale, um, una gamer ha sido despedida No bajo cualquier circunstancia No, no, gamer no Tanukana Nukana, una jugadora profesional de Tekken, ha sido despedida japonesa. tras asegurar japonesa tras asegurar que los hombres de menos de, ciento, de 170 centímetros, perdón de metro 70, no tienen derechos humanos. Formaba parte del grupo Cyclops Acelet Gaming. Eh, y por lo visto, en Japón, 170, 170 centímetros, metro 70, es una medida por debajo de la estatura media. Yo pensaba que eran bajitos. Eh, la jugadora aseguraba que estos hombres deberían someterse a cirugías de alargamiento de huesos para aumentar su altura, para crecer un poco, de manera artificial. Y en un tuit dijo que su intención no era menos preciar a la gente baja, sino un intento equivocado de alabar a la gente alta. De todas maneras, la, el grupo de eSports... Ha perdido los patrocinios de Red Bull y de Allenware. ¿Qué es lo gracioso? No ha dicho solo esto. Villalba continúa. Cabe destacar que no es una persona... Muy agraciada, también se ha metido con el grupo LGTB... A ver, perdona, acabas de hacer un adóminem de libro que no tendríamos que hacer ni de coña. ¿Qué? Que ella, He visto fotos de ella y mide medio metro. Da igual, da igual, que ella diga cosas vergonzosas no significa que la tengamos que criticar porque vale, entre vale, en vale. ese grupo. También se ha metido en el grupo se ha metido, de, vamos, de los vamos LGTB a diciendo... Número 1, gente baja. Número dos, LGTB. LGTB diciendo que son enfermos mentales... También se... ¿Perdona? Sí, sí, sí, sí. Sí, no. sí, sí, sí, sí, También yo. se ha metido, Número curioso, cuatro. con bueno, las seis. mujeres de escaso busto. Por así decirlo, mujeres de poco pecho. De poco pecho. ¿Vale? Cabe destacar Número que. Y ya también entra en ese grupo. No, me hagas otra lado, mire, joder. Número 4. Ha sido, sido atacar a mi persona bastante grande con la de altura. Número 4. ¿Hay algo no, más? No me acuerdo. Sí, ah, no, los hombres que vivían en casa de sus padres. Ah, vale, eso es número cuatro. Eh, conclusión, se ha metido pues, con el 85% de la sociedad posiblemente, incluso con más, eh, pss, perteneciendo ya a muchos de esos grupos, posiblemente. No lo vamos Pero que a, dejéis el lado No joder. lo vamos a calificar... Eh, no Era una nana. No lo vamos a... <risa> No lo no, vamos a calificar nosotros, no vamos a ser nosotros quien los juzgue Porque eh, suficiente tiene la empresita Bueno, empresita Con el equipo con haber perdido los patrocinios de Red Bull y de Alienware Y ser despedida eh, a, los, a los pocos minutos de decir eso eh, Lo haces es que intentó disculparse No puedes disculparte de eso No, no, no Las disculpas de la cancelación no te puedes disculpar Básicamente <risa> Pero, pero okay. que esas disculpas, la primera fue En plan, no, no iba con mal sentido Pero sin pedir disculpas, en plan, lo siento, es sí, que sí, sí, sí, sí. La, la idea no era La idea no era meterse con la gente baja Sino decir que Es que estoy enamorada De la gente alta vale, Por pues, eso has, no tienen derechos Básicamente No has dicho No has dicho Me gusta la gente alta Has dicho que le jodan A la gente baja Por eso algunas La cosa Y la cosa no es Ni siquiera que haya dicho es que no tienen derechos Es que no tienen derechos humanos Y creo que ha llegado a decir Que no debe, no deberían Considerarse humanos la, Las personas LGTB ¿Puede ser? Que tienen enfermedades mentales. Enfermedades mentales, efectivamente. Eh, ¿Se supone que estamos en el siglo XXI? Sí. ¿Gente como esta existe? Sí. ¿Prefiero sí. los orangutanes de la guerra de consolas antes que esto? También. A ver, que yo creo, yo creo que, esto, que esta y la de los orangutanes del Aloy son similes. Eh, ¿Un poco de morra del horóscopo? Pues no sé, a lo mejor también. O bueno, sea... en fin, vamos a dejar esto ya y vamos efectivamente... Ahora, pre pero preséntalo bien, preséntalo ahora, bien. Preséntalo ahora, bien. Preséntalo ahora... Bien. A hablar de Tesura Games porque eh, es un publisher de indies que ha presentado su página web destacando cosas tan bonitas como Maze of Watch, Drop 66 y, Samen, Samen y Mara, edición coleccionista o Fra Five Nights at Freddy's Security Breach. Son bridge, el eh, los eh, publishers de toda esta gente, pero como lo mejor es que los protagonistas hablen por sí mismos, vamos a dejar que en este caso nos cuente todos los detalles de tesura. José Donaire, su responsable de Public Relationships, o sea, PR, PR. que lo dice él todo estupendamente. Edición: Hemos hecho un cambio y es que en la sección de la entrevista de hoy nos traemos un indie, como de costumbre, sino que estoy con nosotros José Donaire, PR de Tesura, publisher español especializado en las ediciones físicas de eh, los indies. Buenas tardes, José. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Para quienes no nos conozcan así de primeras, cuéntanos un poco más en profundidad. Yo he dicho un par de datos, pero ¿qué es Tesura? ¿Qué sois? Vale, pues lo has dicho muy bien: somos un publisher de, de videojuegos indies y somos principalmente también distribuidores. Eh, lo que hacemos es tener juegos de alrededor de todo el mundo y traerlos aquí a España. ¿Vale? Llevarlos a vuestra tienda favorita de Game, Fnac, Amazon, eh, lo que sea. Y ya los lo ponemos a vuestra disposición, digamos. Juegos que no son tan conocidos, que de cualquier otra forma no llegarían, eh, los tenemos, los traemos. ¿Cuánto tiempo de vida tiene Tesura? Tesura es muy muy muy jovencita. Tesura lleva un año y dos tres meses. Anteriormente nos llamábamos de otra forma. Era avance, pero decidimos evolucionar, dar un cambio a adjudicarnos más procesos, que es la parte del publishing, y por eso decid decidimos cambiar el nombre. Porque íbamos a tener más funciones y un poco más con mira internacional. Esa, esa empresa anterior, ¿cuánto tiempo había estado en activo? Veintipico años, yo creo. Mi jefe empezó mira eh, haciendo CDs de carretera, disquets. Esto que ibas a una gasolinera... Y te lo encontrabas en el típico puesto este de CD de, de, de Camela a un euro, cosas así. Ah, pues empezó haciendo justo eso, eh, con, con, con CDs, con disquets y con, con cintas de, de cassette. O sea, que mira si, si tenía tiempo, sí. ¿De dónde habéis evolucionado? Es decir, ahora sois publishers y distribuidores, lo, me lo has comentado. ¿Qué hacíais sí. antes? Eh, pues viene todo de ahí, viene todo del tema de la música, de discos de música, en un momento llegó también a entrar un poquito de videojuego, como el tema de la música fue en decadencia, eh, empezamos a aceptar cosas de, de videojuegos, solamente primero con la parte de distribución, pues eso, eh, tenemos 5 o 6 o 10 o 20 partners que son eh, publishers también en otros países, que de otra forma no tendrían sus juegos en España y lo que hacemos es eh, traer sus juegos a España. Era lo que hacíamos principalmente. De hace un año y, y poco aquí, lo que hacemos también son labores de, de publisher, de publisher sobre todo de ediciones físicas. Pues si un estudio de desarrollo o otro publisher incluso quiere sacar su juego en físico y necesita una mano, necesita, no sabe cómo hacerlo, eh, lo quiere traer a España, lo quiere mover por el resto del mundo, ahí estaremos nosotros. ¿Quiénes conformáis el equipo de Tesura? Porque, si no me equivoco, en la web, que además la habéis estrenado hace nada, la hemos comentado sí, justo sí, antes, sí. Eh, creo que aparecéis cuatro roles, pero entiendo que sí. hay más por detrás. Eh, cinco. Lo máximo que hay es cinco, que es, es, es una persona de, de cuentas, de, de, pues eso, gestiones, contabilidad y todo eso, pero vamos, es lo que veis, no hay, no hay más. Eh, está Eduardo, que es el CEO, que es la persona que, ha estado, la que fundó Avance en su momento, que es la anterior empresa. Eh, sigue siendo CEO ahora en en Tesura Games, eh, está mi compañera Ruth, que lleva toda la parte de negocio, a mi compañero José 1. Ahora, si queréis, contamos la anécdota de José 1 José 2, que es bastante graciosa, eh, que se encarga de toda la parte de diseño, pues diseño de las cajas, diseño de mucha cartografía o cartelería que veis en redes sociales. Eh, me ha he hecho una mano también. Antes hemos tenido una idea muy loca de decir, ¿por qué no podríamos hacer esto para el futuro? Tal, tal, tal? Eh, digamos que se encarga de plasmar eh, lo que es Tesura en imágenes. Y luego estaría yo, que soy la cara pública, eh, redes sociales, PR y un poco de marketing digital, también tema de, de, de relaciones con sus estudios y, y un poco. Eso. ¿Qué es PR? PR es relación con prensa, influencers, creadores de contenido, eh, la cara pública, digamos, lo que la gente suele ver si quiere contactar con, con, con tesura. Oye, has mencionado una anécdota, no nos puedes dejar ahora con, con sí. tres. <ríe> Bueno, yo llevo un par de añitos en, aquí en Tesura. Yo empecé cuando estaba terminando Avance y eh, nuestra oficina tiene dos plantas. Y los joses, que nos llaman los joses porque somos dos, estábamos abajo, la planta de abajo, eh, trabajando mesa con mesa. Y Ruth y Eduardo, el jefe y la compañera, estaban arriba. Cada vez que pasaba algún marrón, alguna cosa, José. Claro, imagínate, se oía José de la planta de arriba a la planta de abajo, pero nadie sabía qué José era. En plan, y nos mirábamos él y yo, que sea para ti, que sea para ti, que sea para ti. Un día, de risa, dijo, uno, y yo entendí, y él entendió que era él porque había llegado primero, y yo dos porque había llegado más tarde. Así que desde ese momento, José uno y, y José dos. Así digamos lo que suele pasar, ¿no?, un poco en, en <risa> estudios superiores y tal, ¿no?, en clase y demás, que hay tres personas con el mismo nombre... Lo he llamado a Donaire madre. o no sé, así que aquí estoy esperando que se jubile José I para yo heredar el, el, el único papel de, de José. Sí. Eh, ¿Con qué estudios trabajáis? Porque sí que es verdad que hay indies, pero también he visto algo potente. Por ejemplo, el ejemplo claro por ponerlo es FNAF Security Breach. Sí, sí, sí, esa es parte de distribución. Eh, también tenemos, eh, hemos tenido Kena, que yo creo que es de los más más, más potentes con, con, con Emberlab. Eh, esos son juegos que nos llegan de fuera para nosotros aquí distribuir en España. Pues hemos tenido Streets of Rage, hemos tenido Al Skin, eh, hemos tenido mmm, licencias bastante bastante potentes. De Binding of Isaac, no sé si os sonará también. Binding of Isaac, eh, el clásico de los, de sí. los roguelike. Sí, pues eh, todos esos en España, si tenéis una copia, esos son trocitos de, de nuestro trabajo. Y, de, de, de nuevo, esos son partes de la distribución. La parte de la publicación es distinto. Y aquí también tenemos estudios muy, muy, muy tochos. Españoles, pues seguro conocéis a, a Chivik Studio. Precisamente te iba de, a mencionar yo ahora. Claro, con The Game Kitchen estamos haciendo ahora la edición física de su primer juego, que es algo que tenemos mucha, mucha, mucha ilusión. Luego, Mango Protocol, tenemos un incluso nuevos que no tienen y no son tan conocidos. Elementalis, que es un proyecto que nació en Kickstarter, eh, vamos a llevar a cabo su edición física porque, porque nos gustó mucho, mucho, mucho el proyecto. Digamos que no tenemos nivel, nos tiene que gustar el proyecto y, y adelante. Eh, aparte de Tesura, ¿hay alguna otra empresa con la que también se suelen poner en contacto los, los estudios de fuera con la que vosotros tengáis algún tipo de colaboración, algún tipo de, no sé, compañerismo, por decirlo de alguna manera? ¿De otras distribuidoras, otras editoras, dices? Sí. Ah, yo te diría sobre todo, por ejemplo, las grandes, porque la verdad es verdad que no puedes hacer una edición física de Nintendo Switch si no tienes contacto con Nintendo. Igual con Play, igual con Xbox. Ese sería un muy buen ejemplo. Si llevamos a cabo algún tipo de relación, por ejemplo, con Kenas, sí es verdad que llevamos, hicimos una campaña de, de marketing de PR gigante, y ahí se estuvo también PlayStation por medio. O sea, que sí se suelen dar, okay, se suelen dar esos toques de de que estamos todos a una. Entiendo entonces que tenéis contacto con Microsoft, Sony y Nintendo, por lo menos. Sí, pero no solo a nivel español, sino ya te hablo de, de mundialmente, claro. Tú tienes que contactar con Nintendo Global, con PlayStation Global y con Microsoft Global si quieres hacer una, una edición para su plataforma. ¿Cuál es el proyecto más ambicioso que os han encargado? <risa> pues buena pregunta, no lo había pensado. Eh... Yo creo que este año, es verdad que el año pasado tuvimos ediciones físicas, y lo más gordo fue esa Mara, porque fue así como de lo más potente, eh, porque le queríamos dar un toque muy, muy, muy muy especial. Uh, y este año no sabría qué decirte. Eh, de la parte de distribución sí sabría, no te lo puedo decir porque igual me cuesta el puesto. Que de hecho justo nos lo han confirmado hace dos horas y estoy todavía saltando de, de alegría. Y te diría que en nuestros propios juegos tenemos un, un line-up, tenemos un catálogo muy, muy, muy chulo para este año, y con el primero de The Game Kitchen, a Yuppie Psycho, de Baroque Decay, también lo vamos a traer a GeoFísica, física, a nivel, a nivel europeo entero, o sea, hay cosas muy muy muy gordas en camino, sí. Oye, habéis pensado en hacer algún tipo de revista o algo para sacar? que ya sé que la página web la tenéis nueva, pero habéis, hecho, habéis pensado en algún tipo de revista, no sé, estilo GTM Restart o algo para para anunciar las cosas? Me pillas con esto, que es del año pasado. <risa> pero Tal esto eh, lo iba a llevar esto también en anécdota esto lo íbamos a llevar al, al Indie Death Day que fue en octubre noviembre sí. si no me equivoco de, sí, sí, sí. del año pasado ahí en Barcelona y lo íbamos a llevar rollo pues toma esto es tesura aquí tenéis con lo que viene ¿qué pasa? que os lo voy a enseñar eh, la coleccionista de sam Mara que ya ha salido no estaba ni ni, ni yeah. terminada ¿qué pasa también? que estos tres que ya están anunciados también espero Sí. <risa> eh, a ver, estos tres no estaban tampoco ni, ni anunciados. Ni mm. Tomb terror, ni Regnum, ni, ni White Knight. Mm. Eh, el bombazo gordo de este panfleto, que era, que era Yuppie Psycho, tampoco estaba anunciado. Ya. Yeah. O sea, había cosas muy, muy gordas que yo no podía ir enseñando a la gente. Mira, te enseño cinco páginas, pero la sexta no, que, que, que hay spoilers gordo. Pero Pero sí. Y, ah. y de hecho, con GTM hemos colaborado un montón también por llevar más impreso. Eh, hicimos una portada a Chris uno de nuestros juegos. Eh, el, el libro de San Mara lo han hecho ellos, el libro de arte, que os lo voy a enseñar porque tengo aquí la edición. Justo. Mira, este librito eh, se ha encargado a. El a mini libro de arte, efectivamente. Sí, que es una miniatura del que hicieron ellos para el Kickstarter. El que hizo, hizo Chibi para el Kickstarter. Y colaboramos con. Parecería buena idea, tal. Ya lo no tenéis hecho, sería mini, mini ¿cómo se diría? Minitualizarlo, hacerlo más pequeño, minitualizarlo. Ah, sí, sí, encantados, tal. Y, y aquí está eh, parte de su curro. O sea, que esa no hay, no nos ponemos barreras para nada. Y siempre que la cosa salga y salga, así de bien con equipos tan, tan guays y tan, el curro tan fluido y tan, y tan buena calidad que el resultado final. Yo te diría así que, que la edición especial de Saber y Mar es una de las cosas más potentes que habéis tenido a nivel, a nivel sí. creación, porque sí que es verdad que trae como muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí es, es bastante tocha, la verdad. Eh, siempre suelo quedarme con una de, de recuerdo y, y esta sobre todo queríamos darle un toquecito especial, eh, que es el diorama acrílico y la banda sonora también era muy, muy especial. Y, porque para el estudio era muy importante esa banda sonora y queríamos transmitirlo también al usuario final y de forma a agradecerle al estudio, eh, siempre lo hacemos, siempre nos gusta, uh, siempre nos involucramos mucho todo el equipo con, con todos los juegos. Ya que me comentabas eso, que sois distribuidores y publishers al mismo tiempo, eh, cuéntame cuál es el proceso de comercialización, bueno, primero de, de creación en físico obviamente de un producto y luego de comercializarlo vale pues aquí igual me meto en terreno pantanoso eh, digamos que primeramente eh, vemos los juegos aceptamos los juegos edición física eh, se decidirían plataformas vale por ejemplo eh, Xbox eh, tiene muchos muchos muchos muchos muchos requisitos que a lo mejor a un estudio indie como nosotros bueno, estudio empresa indie de cuatro personas eh, muy muy muy muy pequeñitos eh, nos crujería sacar un juego solamente en Xbox por las condiciones que pone Xbox, no porque Tesura no quiera sacar juegos. ¿eh? ¿Algún ejemplo me puedes dar? Eh, te, te puedo, no, no te puedo llegar a decir cifras, pero sí es verdad que te puedo decir que para que Microsoft es la que más uh, barreras pone, ¿vale? Ni, ni Nintendo ni, ni PlayStation. Microsoft es la para la que es más complicado. ¿Pero barreras en físico. qué sentido? Barreras en los procesos, ¿vale? Como mucho, mucho, mucho más procesos, más dificultades, más pasos... Eh, Burocracia. Ya, sí, sí, sí, sí, sí. Y más complicado. Cinco correos, eh, eh, cuatro cosas que están ya controladas y adelante. Es verdad que PlayStation es la más fácil. El segundo paso estaría Nintendo y la más complicada sería, sería eh, Microsoft. Se sigue produciendo en PC. También Tenemos un proyecto que trae unas poquitas unidades que son en físico para PC. Rollo Lizard con la cajita de, de sus World of Warcraft. Pero no hay código. O sea, en Tesura te puedes olvidar de, de, de códigos. Tesura tiene siempre su CD o su juego o... O su cartucho, o su Blu-ray, lo que sea Fíjate que lo echaba de menos cuando, cuando le eché un ojo a la web hace poco Que sí que es verdad que en la mayoría pues, ya te ponen arriba la, la plataforma Hay algunos de Switch, hay otros de Switch Playstation, Switch Play con Xbox y sí que es verdad que he visto sí, poquitos, sí. me había extrañado Pero me faltaba eso, las ediciones físicas yo entiendo que habitualmente vayan para consolas A fin de cuentas es donde mayormente te interesa el disco Porque de otra manera te compras un juego por Steam, te lo compras por sí. Epic Lo tienes en todas las plataformas y para adelante pero, pero sí que es verdad que me faltaba también el tema de volver un poco a lo retro, a lo antiguo, con los discos, pero al mismo tiempo con las... Habéis visto, hablando de volver a lo antiguo, eh, una edición que hemos anunciado ya va a tener una coleccionista que está inspirada, fuertemente inspirada, en, en una consola de en un juego de, de Nintendo 64, eh, que es la de Reignum Fantasy Dreams. Eh, pues esas cosas nos, nos flipa hacerlas porque sabemos que, que molan. Muchas veces hemos cogido eh, feedback de la comunidad para, para crear las ediciones porque de verdad es muy, muy, muy buena idea y hace ilusión, me gusta. Y fíjate que no hay mucha gente tampoco que sea así. Yo entiendo que además es un trabajo muy importante porque los indies... Al ser estudios pequeños, la, la simple idea de sacar un juego en físico está descartada completamente, porque no hay capacidades para ello. No hay dinero, no hay publishers, no hay, no hay nada. Entonces, el hecho claro. de que vosotros vengáis, cojáis a los pequeños y digáis, va, os acogemos, es algo verdaderamente muy noble. Es una inversión, de la parte de vista de negocio de la parte de vista pasional, porque verdad es verdad que todos los que estamos en el equipo nos dedicamos a esto nos flipa, y, y sabemos la labor de, de decir, ostras, por ejemplo Game Kitchen, que tengas tu Blasphemous en, en físico porque haya petado, porque sea un juegazo y tal, pero eso de decir, vamos a pillar tu primer juego, que es como la base en la que se asienta todo el estudio, un juego muy, muy, muy, muy único todavía, a, el padre de Blasphemous y hacer la edición física nos, nos mola. Desde la parte de vista de negocio, es un desembolso, o sea, es... es es que una apuesta. Nos... Claro, es, es exactamente eso, es una apuesta. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver cómo, cómo funcionaría. Uh, apostando también, se, se puede ir a lo seguro y puedes ampliar la apuesta. ¿Vale? Que es lo, por lo que por ejemplo vamos a hacer con un juego que ya tenemos. Y te iba a soltar el no, nombre, pero menos mal que no te lo he soltado. No, no me lo puedes decir, ¡ah! No, no te lo puedo decir porque no está anunciado, de hecho está recién, recién, recién, recién firmado. Pero anunciado está. Eh, hemos apostado digamos que a una, y vamos a subir la apuesta a 4. Uh, pues sí, cuando, sí, lo, sí, cuando sí. lo tengamos, créeme créeme que lo anunciaré. No te preocupes. <ríe> lo sabrás, lo sabrás porque te le queda poquito, le queda muy poquito de, eh, para, para anunciar. Justo ya que me comentabas el tema eso de la apuesta y el riesgo que supone, ¿cuál es la situación actual de los publishers en general, tanto de los grandes como de los pequeños en España? Pues yo diría que en general estamos viendo una tendencia, es verdad, que al físico va cada vez a menos. Eh, por, depende de la plataforma también Xbox sí se nota, se nota mucho eh, salen juegos en físico para Xbox y se quedan en la estantería aunque luego tengas a la gente en redes sociales si sí, me lo sacas para Xbox te pillo 100 unidades, eso no es, luego no es cierto claro, la cosa Porque, está en el tema del Game Pass del Live Gold, de toda la relevancia claro. que le está dando a lo digital Claro, que no estamos en contra de Game Pass, yo tengo Game Pass, incluso pienso y pensamos que el Game Pass ayuda a, a luego comprar en físico, tú juegas un juego que te flipa en Game Pass, eh, sabes que el Game Pass va a, a caducar, que te lo van a retirar, lo quieres quedarte en físico, porque te lo quieres terminar, jugar a tu rollo, lo quieres en la colección o cualquier cosa, o sea, es incluso complementario en algunos sentidos. Y de He hecho muchas de veces hecho, lo quieres como especial, con su steel case, con sus cositas, claro, ahí es donde entran las ediciones especiales. Claro, muy buen ejemplo es Infernax, que sale hoy justo, eh, eh, está en Game Pass, llevan Game Pass tres días, la gente le está encantando y, y nos hemos visto que las tiendas están pidiendo más Infernax porque, porque se están quedando sin ellos, porque está gustando mucho más de lo, que, de lo que esperábamos. O sea, no es para nada un rival, pero es verdad que no se compra tanto físico como antes. Pues ahora ya, para ir terminando, vamos a hacer la jugada ahí de, del siglo. Eh, describe Tesura en un minuto. Ostras. Tu minuto de oro. Uh... Venga, cuando queráis, o empiezo ya. Dale, dale. Ya, vale, pues eh, Tesura somos publishers eh, de ediciones en físico, somos eh, también distribuidores de, de videojuegos en físico, eh, en España y en el resto del mundo. Yo creo que somos muy, muy, muy, muy pasionales con todo lo que hacemos, somos también muy profesionales, llevamos mucho tiempo todos los miembros del equipo en, en, en la industria de los videojuegos, tenemos un trato muy, muy, muy cercano tanto con el jugador final como con nuestros partners. Es, el trato es diario con todos los equipos con los que trabajamos. Siempre tenemos un canal de comunicación directo y, y cualquier cosa, a cualquier hora, solemos, solemos estar por ahí. ¿vale? Yo creo que de verdad eso nos, nos, eh, nos hace un poco especiales, nos diferencia del resto. ¿vale? Y también las ediciones, los juegos con los que colaboramos, deben tener esa misma filosofía, ¿vale? tienen que ser igual de especiales. Y eso podría ser, más o menos, de lo que es Tesura. No sé si he llegado, si me he quedado No, ahí, sí, sí, pero... está bien, está bien. ¿Sí? Está, está estupendo. De hecho, lo <risa> he grabado. Pues genial. Pues para a quienes les haya sorprendido, esta variación en la sección de la entrevista existe una explicación. Mediante este repaso a la historia de Tesura, su contenido participantes y demás, anunciamos la colaboración entre Tesura y Gaming Room, consiguiendo de esta manera ampliar nuestros horizontes y traer más contenido de la mano de un publisher, como ya hemos dicho, especializado precisamente en indies, en físico, a nivel internacional, pero además dándole gran relevancia al producto nacional también. Gracias por estar hoy con nosotros, José, y bienvenidos a la familia de Oscar Digital. Un placer y aquí estamos para, para lo que necesitéis. Espero que podamos colaborar en un montón de, de cositas y, y siempre apoyando el formato físico y el desarrollo en España.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 vamos a terminar este programa porque vamos Iñigo, a ver Inigo, vale, no, espérate espérate Inigo, no, ¿qué día ver, es hoy? hoy es depende de dónde estés escuchando ¿qué día esto. es hoy? Hoy en, el, en nuestra realidad, en nuestra línea. No, temporal. en nuestra realidad no, en nuestra realidad no. 21 hoy? lunes. 21 lunes. Y que se acaba hoy, Íñigo. Pues ya voy, pues ya voy, ya voy. Mm, ya ¡Respóndeme! Voy. ¡Que se acaba hoy! Por Dios, si estáis escuchando esto antes del 21 de febrero, recordamos que tenéis las últimas horas, los últimos días para participar en nuestro sorteo de dos claves de Wukong. Un juego indie muy bonito para Play 4. Todos los detalles están en Twitter, en twitter.com GamingRoom. ¡Barra baja! Ed, Ahí está todo, todito, todo. Y si lo estáis escuchando después, por cierto, yeah, y, y o oh, u uh, habéis participado en el sorteo, os emplazamos a vernos el, el próximo día 4 de marzo, porque vamos a hacer el sorteo en directo en la grabación del siguiente programa, el programa 42 de Gaming Room. Efectivamente, efectivamente ha quedado todo clarísimo efectivamente, que sí. pero no se puede participar después del día 21 no, no, después del día 21 no se puede participar porque tenemos que llamar al notario que no existe para que nos dé fe de las actas que no van a existir y para que diga que efectivamente todo se hace bajo la regla de nuestros santos pimientos morrones Que, creo esto. que prefiero hacer yo los drops ah, bueno ¿No te gustan los, los drops con pimientos morrones? Porque te vas a tomar por culo ¿Qué que te diga? Dicho esto, agradecimientos como siempre Gracias a Miquel por el trabajo que hace en la producción Aguantándonos sobre todo Íñigo, gracias por hacer de control de sonido Y de desorden de mierda Venga. Me parece guay eh, Espérate porque tengo que comentar una cosa antes eh, Gracias Villalba por estar hoy con nosotros Incluso con tu sueño y tus recursos y tus cosas me quiero morir. <risa> ya lo sé. Eh, y gracias a los oyentes. Y como habéis escuchado efectivamente en la entrevista, gracias también a Tesura por, por colaborar con nosotros en este precioso proyecto. Se arrepentirán después del programa de hoy, <risa> seguramente, pero ya no hay vuelta atrás. <risa> Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas. Dentro de muy poco tendréis mucho contenido, gracias a Tesura, entre otros. Eh, y bueno, estás atentos a las redes Porque ahí lo tendremos todo Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio 42 Con el sorteo y con mucho más Nos vemos Uy, no, no lo ha calvado con el drop Qué mal, qué mal Bueno chicos, hasta la próxima Está tardando el drop en llegar ¿eh? Por eso, por eso no lo he clavado con el drop Porque si lo hubiese clavado con el drop lo había hecho así Bueno oye, si ¿Sí? quieres alargarlo, no sé El día 25 sale el Den Ring que, no, que, no, Dentro no, de 4 no, no, días viene, está intentando conseguirlo todo el rato o sea, que si queréis más Miyazaki, más Dark Souls, más Muerdes y más que os den muy duro, pues oye, lo podéis conseguir muy fácil. Ahora ya está, hasta aquí este programa. Chao, <risa> chao. Hasta la próxima.